primos bueno hoy quiero decirles un gran inicio de semana a todos y bueno quiero decirles si por alguna razón se sienten tristes desmotivados desconsolados la técnica que yo uso es abrazar un zapato agarrar un zapato abrazarlo muy muy muy fuerte sí, porque un zapato consuela <tose> Heheheh. Yes. <laughs>